Hey, ¿qué tal chicos? Soy Luz nuevo Freak y bienvenidos al episodio número 8 de Boku no Hero Academia. Estamos haciendo un pequeño maratón, mejor dicho, voy a hacer un pequeño maratón. Déjenme acomodar el micrófono un poco. Para poderme al corriente, el día de hoy se estrenó el episodio 11 y yo estoy en el 8, así que vamos a estar haciendo eh, un maratón durante toda esta semana, donde estaremos viendo todos los episodios para ponernos al corriente. Muchísimas gracias por haberme apoyado con esta serie, chicos. Gracias por no haberme hecho spoilers, a pesar de que estoy un poco atrasado con la, con la serie. Y bueno, ya saben, si están viendo esto en YouTube, ah, lamentablemente no puedo subir el episodio completo debido a problemas de copyright Pero eh, lo pueden ver completo en la segunda plataforma a la cual les voy a dejar los links aquí en la descripción Donde pueden ir a ver la versión completa Los comentarios y demás, por favor, los pueden dejar aquí en YouTube Ya que en la plataforma alterna no hay ningún tipo de, de soporte para, para comentarios Así que bueno chicos, muchísimas gracias por haberme apoyado, vamos directo al episodio Ok oh, oh. Okay. Creo que no entiende el. <risa> no entiende el sentido de la palabra en este momento. Ah. Es linda de hecho. Lo es, de hecho es muy linda. No, no es momento para que estés pensando en esto. Vas a competir. Está vendiendo su producto en pleno combate. Ok, esa no es una singularidad muy buena, que digamos. No estás aprendiendo a ganar, simplemente estás aprendiendo a vender. Pero si no me equivoco, ella también tiene... También tiene un entrenamiento físico. Oh. <risa> no puede ni mantener la cara. <risa> oh. Ok chicos, este fue episodio 8. Uh, en cuanto a mis comentarios, se vieron muy buenos combates, se vieron muy buenos uh, aspectos de, del modo ofensivo de muchos de los personajes que no habíamos visto Vimos como algunos fueron derrotados en apenas unos segundos, vimos como otros tuvieron una pelea muy intensa como estos dos Que de hecho, ahora que lo pienso, no recuerdo bien el nombre de este personaje, él precisamente, pero ha tenido un... Desde, desde el inicio ha sido de los, de los que más al frente han estado del grupo de, de personajes secundarios Y además de los que más entusiastas ha sido Y realmente me, me, me gusta y me cae muy bien el tipo Es muy energético, es simplemente de, de los oponentes más fuertes en muchos sentidos que han tenido los otros oponentes Y que tengan una singularidad muy parecida es muy muy interesante Que queden en el empate... Ah, no, no me gustó del todo pero definitivamente es algo que, que se veía venir Tienen la misma singularidad, tienen la misma presentación Tienen prácticamente los mismos poderes Se veía venir un empate Y ahora el evento principal de, de la primera ronda Uraraka vs Katchan ah. Lamentablemente siento que quisiera que Uraraka tuviera... Más presencia en la pelea. Pero siento que Kachan va a destrozarla. El poder de Raka es un poder muy de apoyo. No muy ofensivo. Mientras que Kachan es todo ofensivo. Entonces siento que hay mucha desventaja. Como lo pasó con el tipo de la sombra. Y la, y la chica que podía crear armas. Siento que va a ser un combate así. Y, y bueno. Ya, ya lo veremos en el siguiente episodio. Así que chicos quédense conmigo para el siguiente episodio. Y no olviden que estaremos checándolos aquí tanto en YouTube como en la segunda plataforma. Muchísimas gracias por todo chicos. Muchísimas gracias por el apoyo que me han brindado con esta serie. Y no olviden suscribirse al canal si así lo desean. Muchísimas gracias por todo. Soy Luis Lobo Freak. Nos vemos en la siguiente. Bye.